Tardes, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós estamos aqui em mais uma atividade do Centro Cultural Esperança Vermelha, no curso sobre História da América Latina, em que nós vamos falar dos governos de esquerda e progressistas do país Honduras e do país Paraguai. Nas duas primeiras horas de hoje, das 13 às 15 horas horário São Paulo, nós vamos contar com a participação do companheiro Gilberto Rios Grilo, hondurenho, ele é dirigente do Partido Libertar e refundação Libre, e vai nos contar sobre a história de Honduras, sobre a história do governo Zelaya, sobre o golpe, sobre o que ocorreu depois. Então, ele terá duas horas para desenvolver livremente esse assunto, se ele concluir antes do tempo, a gente abre para perguntas. Se não for possível, a gente vai reunir as perguntas feitas, vamos enviar para ele e, posteriormente, talvez até façamos uma segunda atividade com ele para comentar essas questões. Ele vai falar em espanhol, despacio, devagar, para que vocês compreendam. E nós vamos aqui estar o tempo todo na sala, a Paula Viana, do CCV, garantindo a transmissão online, e eu aqui na sala acompanhando a aula. É isso, eu já passo então a palavra para o nosso companheiro Gilberto Rios Grilo, para que ele nos conte sobre Honduras, sobre o governo Zelaya, sobre o golpe, sobre o que se passou depois. Companheiro Gilberto, com a palavra. Bom dia, muito por pela oportunidade. Eu eh, Quisiera primeiro... Eh, comenzar hablando generalidades de Honduras que posiblemente no se conozcan y que es importante tomar en cuenta para tener una idea del de país de, del que soy, pero también de la región de donde estamos, porque eso también es una característica eh, fundamental, ¿verdad?, para entender la política en Honduras. Primero, eh, bueno, casualmente nos encontramos en ciclo bicentenario de la independencia de nuestro país. Eh, el año que viene se cumplen 200 años de la independencia de Honduras, de la corona española, pero también eh, es la independencia de toda la región, no solamente de Honduras, sino de toda Centroamérica y también de México. Eh, es decir, eh, gracias a las guerras napoleónicas y al debilitamiento de la corona española por los conflictos en Europa. Esta región logró independizarse hace 200 años. Eh, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque la región parece como muy pequeña, como muy aislada, pero en realidad está conectada pues, a todos los fenómenos mundiales. Y además por su situación también dentro del Caribe, o más cercana al Caribe, tiene otro... Otro epicentro ahí, que es el epicentro cubano, que también ha sido definitorio en nuestra historia, tanto por, eh, desde su independencia hasta su, eh, hasta su revolución. Decir que Honduras, por cierto, geográficamente es el país más cerca de Cuba, de Centroamérica. Y que, bueno, Honduras actualmente es un país de nueve millones de habitantes, ¿verdad? Eh, un país que tiene un, un nivel de pobreza del 65%, eh, también es de los países con más ricos en la región centroamericana y que eh, si sumamos toda la población de Centroamérica, eh, vamos a encontrarnos con que Honduras tiene más población, que, eh, que, que Centroamérica tiene más población que Venezuela o más población que Colombia. Eso es importante saberlo porque somos como países eh, divididos, verdad como un solo país, eh, varias veces dividido. Hace... Casi, a ver, 70 años pasó el Che por esta región, eh, Ernesto Guevara, y escribió en su diario, tengo la impresión de no haber estado en cinco países, sino de haber estado en cinco haciendas, refiriéndose a los niveles de concentración de la riqueza y de pobreza en general que hay eh, en estos países, ¿no? pero además de haberse encontrado básicamente con las mismas culturas. Recordemos que hay una influencia importante en el Che, y es el golpe de estado a Jacobo Arbenz en 1954, además de otros fenómenos que habían visto en América Latina, el golpe de estado en Guatemala, que es el primer golpe de estado después de, de la Segunda Guerra Mundial, verdad? Eh, pues tiene mucha influencia en el Che. Y quiero, y quiero destacar el papel de Honduras eh, en ese golpe. Nosotros tenemos frontera al noroeste con Guatemala, eh, porque las tropas que derrocaron a Jacobo Arbenz el 54 salieron de territorio hondureño. Eh, en 1965, las, eh, las tropas aerotransportadas que derrocaron al presidente Bush en República Dominicana, también parte de ellas salieron de territorio hondureño. En 1970, con la guerrilla salvadoreña del FMLN, el ejército de Honduras... Eh, fungió también como un apoyo para eh, servir de retaguardia al ejército salvadoreño. Eh, en 1980 se estableció una base militar, la, más, la base aérea más grande de América Latina, que es Palmerola, para eh, servir de apoyo a toda la contrainsurgencia en Centroamérica y sobre todo contra la revolución nicaragüense. Estoy estableciendo el papel histórico que ha fungido el territorio hondureño como portaaviones continental de la política norteamericana en la región y también el año 2001 nosotros mandamos tropas para Irak, ¿verdad? Para contribuir con la política eh, de agresión norteamericana en el Medio Oriente. Es decir, nosotros hemos sido básicamente una colonia norteamericana. Eh, yo creo que no se puede explicar el golpe de estado del año 2009 sin tener de, de antecedente inmediato la crisis financiera norteamericana del año 2008. Es decir, nosotros sabemos a lo largo de la historia de Estados Unidos cómo eh, los conflictos internos, políticos, económicos, se han resuelto siempre con su política de agresión hacia otros países. En ese sentido, eh, para nosotros el, el, el golpe de Estado del 2009 tiene que ver con dos eh, fenómenos fundamentales. Uno el avance o el momento más importante de la izquierda en América Latina, y dos, ¿verdad? la necesidad de rectificar una política hemisférica para eh, conservar lo que los norteamericanos han creído siempre suyo, que es eh, pues, lo que ellos han llamado ¿no? su patio trasero, eh, que es América Latina. Y, y bueno, eh, específicamente para ir eh, hablando de, de, del gobierno del Poder Ciudadano, que fue el gobierno del presidente Zelaya, eh, quiero decir que fue electo en el año 2005 en elecciones eh, bastante estrechas con su principal contendor, que era el presidente, que después fue presidente Porfirio Lobo Sosa, y que eh, los primeros dos años, tanto el año 2006 como el año 2007, son los primeros dos años de gobierno del presidente Zelaya, no se distinguió, ¿verdad?, demasiado de los demás eh, gobiernos neoliberales que habíamos eh, tenido en el país. De hecho, muchas eh, protestas fueron reprimidas. ¿verdad? No, yo vengo del movimiento popular, vengo de la izquierda hondureña y no, y no, formé, no formé parte nunca de, de, del gobierno del presidente Zelaya, que venía de un partido, el Partido Liberal, que era un partido netamente conservador. Eh, hay dos partidos tradicionales, o habían dos partidos tradicionales en Honduras, y la oligarquía y el imperialismo manejaban el país, la economía del país, a partir de estos dos partidos. Uno, el Partido Nacional, eh, fundado hace 100 años, y otro, el Partido Liberal, fundado hace más o menos 121 años. La diferencia entre ambos es que el Partido Nacional más conservador, el que actualmente está en el gobierno, representaba básicamente los sectores terratenientes y ganaderos del país, Mientras el Partido Liberal representaba sectores comerciales, intelectuales, empresariales, es decir, tenían sustancialmente una concepción distinta del desarrollo y eh, ideológicamente uno era más conservador que el otro. A la hora de aplicar las políticas norteamericanas eran básicamente lo mismo. Ese partido, el Partido Liberal, sin embargo... Siempre tuvo una ala izquierda, una ala progresista, una ala más popular, eh, Más de pensamiento de avanzada, de la que por cierto no provenía el presidente Zelaya. El presidente Zelaya sí venía del, del sector más conservador del partido liberal, ¿verdad? Y eh, para nosotros fue una, una sorpresa, ¿verdad? Su giro hacia la izquierda. Eh, también hay que decir que siempre fue una persona diferente en el sentido de su cultura, fue eh, muy lector, eh, muy eh, enterado de la, de la coyuntura internacional. Eh, tenía una, una conciencia eh, en comparación a todos los dirigentes históricos de su partido realmente diferente. Y un discurso que lo hacía muy sensible frente a los eh, problemas sociales que vivía el país. Eh, uno de los conflictos que hace girar al presidente Zelaya hacia... Eh, los países eh, de la izquierda latinoamericana organizados principalmente en el ALBA es el problema del, de la compra o la contratación de energía eh, o de petróleo específicamente para abastecer las necesidades nacionales, ya que las compañías norteamericanas en Honduras mantenían eh, diversos contratos totalmente injustos eh, para la economía nacional y, y también para, la, para el consumidor, ¿no? Nosotros pagábamos incluso dentro de la factura petrolera un 1%, que era el 1% que los hondureños pagábamos para que ellos nos vendieran exclusivamente a nosotros petróleo. Es, es, es algo totalmente absurdo, eh, porque cuando, cuando el presidente Zelaya conoció de, esa, de, ese, de ese contrato, pues eh, se, se notaba la injerencia eh, cada vez más evidente, pues, de las transnacionales, sobre todo el petróleo, en la economía nacional. Nuestra política económica es dictada desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde los organismos financieros internacionales, al grado, pues, de llegar a, a esos absurdos, ¿no? Donde nosotros tenemos que pagar para que nos vendan. Eso, eso era parte del contrato petrolero nacional. Y eso fue también uno de los motivos por los que eh, cuando comenzaron a darse algunas reformas importantes en el país, eh, los norteamericanos comenzaron a atacar al gobierno del presidente Zelaya y este a su vez comenzará a acercarse al presidente Hugo Chávez Fría. Eh, en la toma de poder, entiendo que la de Alan García, eh, en el año 2007, en, en Perú, el presidente Zelaya eh, se encontró con el presidente Hugo Chávez y le pidió una cita. En realidad el presidente Hugo Chávez estaba muy ocupado, no tenía tiempo y apenas lo pudo atender en, su, en, en el vehículo que lo llevaba de la recepción presidencial hacia el aeropuerto. Y el presidente Zelaya le dijo que iba a tener problemas con los combustibles, problemas con, con la energía y que necesitaba el apoyo de Venezuela para poder so, so, solucionar ese problema. El presidente Hugo Chávez estaba dispuesto a, a apoyarlo, pero que supiera que ese apoyo se, podría significar un golpe de Estado. En la primera plática, Hugo Chávez estaba consciente de la posibilidad de que ese acercamiento, aunque fuera en ese momento netamente comercial, pudiera eh, pues, desembocar en lo que fue el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Luego se, se empezó a, a acercar más a los movimientos populares, su propio partido, el Partido Liberal, eh, comenzó a dividirse frente a las posiciones progresistas del presidente Zelaya eh, y el presidente Zelaya optó por tener más aliados dentro de los movimientos eh, populares, dentro de los sindicatos, las organizaciones estudiantiles. Sin embargo, estas después de años de represión y desgaste de lucha social no eran lo suficientemente fuertes como para poder oponerse a, al golpe militar. Eh, sí, hubo una, una masiva eh, concentración, eh, digamos, de manera frecuente en apoyo a las políticas del presidente Zelaya. Y luego ya en el año 2008 la visita de, de presidentes como el eh, pues, eh, presidente Lula, presidente eh, eh, Chávez, Evo Morales, eh, Daniel Ortega, ¿no? Y representaciones del gobierno cubano que pusieron en alarma completamente a todos los dispositivos de inteligencia norteamericanos y en acción el plan del de golpe de Estado. Eh, yo diría que apenas comenzó el presidente Zelaya en su gobierno a hacer algunas modificaciones importantes, no solo de su política internacional, sino también de, de su política económica nacional tocó intereses fuertes de las transnacionales económicas y tocó también intereses de la banca privada nacional, a los que lo forzó, por cierto, a bajar las tasas de interés para dar, un, eh, para dar eh, créditos a medianos y pequeños eh, productores del país. Eso también fue uno de los principales detonantes. Una, un dato curioso de, este, de esta medida es que cuando, bueno, las tasas de interés más o menos en ese tiempo estaban en 17, 18% y por decisión gubernamental se bajaron casi 10 puntos a un 9% para prestar a, a, a la mediana empresa y, y sobre todo también a la pequeña empresa. Un, un dato curioso de eso es que más del 95% de esos préstamos fueron pagados a la empresa privada, lo que demostraba que la, el, el riesgo, digamos, de de prestar no era tan alto como el que suponían eh, los bancos verdad que tienen retenido eh, el dinero uno de los principales factores no es la concentración financiera de la pobreza es la concentración financiera y también lo que se especula en cuanto al riesgo de eh, pues de, de la tasa de retorno de estos préstamos verdad no no fue así el presidente se la demostró sin embargo, con eso se había abierto ya varios frentes políticos. El frente interno con el capital financiero, el frente externo con las, eh, las transnacionales eh, eh, pues que tienen más, más negocios en la región. Y finalmente su acercamiento con Chávez y con toda la izquierda latinoamericana, pues eh, era una confrontación contra el presidente, eh, contra el presidente eh, bueno, contra Estados Unidos y en ese momento contra el presidente Obama. El 3 de junio, esto es un dato importante, se hizo en, Tegucí, en San Pedro Sula, una ciudad, eh, la ciudad norte del país, queda 284 kilómetros de Teucigalpa, en la zona norte, es la capital industrial del país, se hizo la reunión de la Organización de Estados Americanos, donde asistió presencialmente Hillary Clinton. Ahí eh, Patricia Rodas, que era nuestra canciller, eh, anunció que eh, Honduras, pedía disculpas por haber solicitado en 1963 el retiro de Cuba de la Organización de Estados Americanos. ¿verdad? Esa acción eh, valió para que Hillary Clinton le, le manifestara ¿verdad? directamente su molestia y 25 días después de esa reunión fue el golpe de Estado. Yo creo que fue también eh, un mensaje claro para decir, bueno, nosotros no nos acercamos a Cuba, no tenemos relación con Cuba. Eh, eh, Quiero retomar el papel, quiero retomar, resaltar el papel estratégico de Honduras en la región centroamericana. Para empezar, es un país con tres fronteras terrestres, fronteras con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, como ya lo dije, utilizada para, para agredir a movimientos eh, eh, revolucionarios de estos tres países, pero además es un país con siete fronteras marítimas, geográficamente el más cercano a Cuba, eh, de Centroamérica, lo que lo hace estratégicamente desde el punto de vista militar, pues un país eh, que tiene que estar, digamos, controlado para la política exterior norteamericana. El 28 de junio, que eh, es un día domingo, se realizaba una consulta popular en la que eh, se estaba consultando al país eh, si se deseaba tener una nueva constitución eh, de la república, una constitución que modificara pues las relaciones digamos, de producción de cierta manera, ¿no? Porque ponía en otra situación a la oligarquía hondureña, que es una oligarquía eh, muy ligada a los norteamericanos, eh, una oligarquía que concentra más del 90% de la economía en 10 familias, 10 familias más o menos, y que, bueno, tiene al país en unos niveles de atraso y subdesarrollo extraordinarios Somos el segundo país más pobre de América Latina, pero uno de los primeros países en aportar millonarios en Centroamérica, ¿no? Entonces, eh, los niveles de, de concentración de, de desigualdad son muy fuertes eh, en Honduras. Esa consulta eh, él no era vinculante, él la estaba realizando el Poder Ejecutivo solamente para tener una opinión del pueblo sobre la necesidad de la reforma eh, de la Constitución, y sin embargo, pues eh, a primeras horas de la mañana, eh, la casa del presidente Zelaya en Teucigalpa fue asaltada por los militares, Personalmente tengo una, una anécdota, ¿no? Porque la primera llamada que sale desde esa casa, cuando están haciendo los disparos, la hace la hija del presidente Zelaya debajo de una cama, eh, eh, a, a, toma su teléfono, me llama a mí, me llama a mí, que ya era como el vínculo entre los movimientos sociales y, y casa presidencial, y me avise que está, y, y que avise pues a todo el mundo que están llegando los militares a secuestrar al presidente. Eh, y yo pude escuchar en la llamada telefónica los disparos, ¿no? Las ráfagas de, de ametralladoras y, y los gritos de los militares eh, afuera de la casa, ¿no? Eh, bueno, minutos después nos desplazamos a la asistencia, el presidente había sido secuestrado. Yo, dos horas después, en ropa de dormir en el aeropuerto de Costa Rica, eh, luego nos enteraríamos que la primera escala que hizo el avión donde fue transportado fue en, en la base militar de Palmerola, lo que significaba algo así como un certificado de que el golpe de estado tenía el visto bueno de Estados Unidos. Y a partir de eso comenzó un proceso importante de la construcción de la resistencia popular, que fue un movimiento eh, extraordinario que el pueblo hondureño desarrolló de lucha permanente en las calles, se marcharon, eh, hubo movilizaciones continuas por 141 días en, en una gran cantidad de de ciudades del país. Digamos que para un país que ha tenido una, un pensamiento tan conservador, una tradición eh, tan tradicional en la política, fue algo eh, sorprendente, sobre todo para los sectores de, de izquierda. Esa agrupación estaba, estaba dirigida principalmente por dirigentes del movimiento popular, ¿verdad? por eh, dirigentes sindicales, y eh, pues el grueso de la manifestación sí era una base liberal, pero también del pueblo hondureño que apoyaba el gobierno del presidente Zelaya. Eso dio origen al Frente Nacional de Resistencia, primero Frente Nacional contra el golpe de Estado, y luego se constituyó el Frente Nacional de Resistencia Popular. ¿verdad? Claramente con una orientación eh, a la izquierda, ¿verdad? Eh, motivado por todos los fenómenos del golpe de Estado, pero sobre todo porque estaba dirigido también por los sectores de izquierda, de la izquierda hondureña y del movimiento popular. Con el presidente en el exilio, pues eh, teníamos comunicación vía electrónica con él, pero básicamente la dirección eh, se sentó también en el método asambleario. Hubo mucha democracia directa en todo ese periodo, lo que hizo que el Frente evolucionara en su forma de pensamiento y acción muchísimo más rápido, digamos, que lo que pudo haber eh, sido si hubiera estado dirigido por un partido político. Eh, bueno, por un partido político por lo menos de, de, de índole tradicional, ¿no? Porque si hubiera habido un partido político de clase con una visión leninista o con algo así más avanzado, pues posiblemente se hubiera podido utilizar eh, toda esa movilización para algo más. El día 21 de septiembre de ese mismo año, tres meses después del golpe de Estado, el presidente logra entrar de manera clandestina por, el eh, por una frontera del país y se instala... En la Embajada de Brasil, ¿verdad? Se habían hecho las consultas en ese momento con los funcionarios eh, del gobierno del de presidente Lula. Se había pedido permiso para instalar al presidente Zelaya eh, en la Embajada de Brasil. Y bueno, siempre se agradeció mucho la solidaridad del presidente Lula da Silva, la, eh, la comprensión ¿no? del momento y, y el riesgo que se tomaba a nivel diplomático por pues, esa intervención, digamos, eh, en la política hondureña, a favor de lo que era el presidente constitucional. Es un golpe de Estado, eh, hay que decirlo, es un golpe de Estado eh, atípico, es un golpe de Estado que está eh, condenado por la OEA, ¿verdad? es un golpe de Estado condenado por lo OEA, es un golpe de Estado condenado por unanimidad en Naciones Unidas, verdad es un golpe de Estado que pues eh, integró a todos los mecanismos políticos internacionales para eh, denunciarlo y sin embargo el poder norteamericano y la voluntad férrea acá de los militares y la oligarquía de mantenerse en esas circunstancias, pues hicieron que el golpe se perpetuara. Eh, lo advertimos, lo advertimos, eh, yo recuerdo Walter que ese año eh, vos estabas al frente todavía de, del Foro de Sao Paulo, que el año que viene ya se, había, eh, ya se había incorporado al Frente Nacional de Resistencia Popular en el Foro de Sao Paulo y eh, bueno, el foro también hizo un papel muy importante de denuncia, de solidaridad, y en ese año también se, pues, se decía que si se permitía que el golpe de Estado eh, continuara en el país, iba a ser un, un, un grave precedente para América Latina. No imaginamos, sinceramente no imaginamos que el golpe de Estado se, se pudiera quedar, ya cumplimos 11 años del golpe de Estado, ¿verdad? Y luego hubo fraude electoral evidente en el año 2013 con represión política. Luego hubo también fraude electoral en el año 2017 con mucha represión política. Y luego, bueno, durante estos años, el golpe de Estado en Paraguay y después el golpe de Estado en Brasil. Ahora, recientemente, el golpe de Estado en Bolivia, que pues refleja toda una política norteamericana, ¿verdad? Eh, donde... Países como el nuestro, que no estaba preparado, que no tenía un partido de izquierda declarado, que estuviera en el poder, tenía las menores de las posibilidades de resistir a, esa, a ese embate político. Eh, bueno, si le ha ocurrido al MAS, digamos, que es de los partidos que, que más confianza nos generaban por su dinámica, por su traición, por su fortaleza política... ¿verdad? No le iba a ocurrir a Honduras, digamos que era un, un, un país donde el propio partido de gobierno estaba en contra del presidente. Entonces, eh, eso nos, da, nos ha dado importantes lecciones a nosotros, ¿verdad? Por el tipo de partido que necesitamos construir, si realmente queremos garantizar una independencia política nacional y también una, una construcción de un sistema o un modelo de desarrollo diferente al que, al que actualmente conocemos o sea, como introducción, tal vez, Valtros, yo podría dejarlo ahí y tal vez contestar algunas preguntas, algunas inquietudes para, pues, profundizar en algún algunos temas que fueran de interés. Gracias, Gilberto. Lo primero que te piden que hable un poco más sobre la reunión de la Organización de los Estados Americanos en que se tomó la decisión sobre Cuba. Este es un tema de mucho interés, que usted puede hablar un poco sobre esto. Sí, yo, yo primero quiero decir que el presidente Zelaya el año, en un año anterior creo que hubo una reunión no, no preciso si fue en, en Uruguay. Eh, creo que fue el primer año de gobierno de la OEA eh, hubo una reunión de la OEA en Uruguay el, pleno, el primer año de gobierno, estoy hablando del año 2006, y el presidente Zelaya dijo eh, estaba presente no, no fue de la OEA, no no fue de la OEA, fue la, una cumbre iberoamericana, algo así, pero estaba presente el presidente eh, Raúl y el presidente Zelaya, de buena fe, casi desconociendo un poco la historia de la OEA, eh, dijo eh, en su alocución que eh, ya era tiempo de que Cuba volviera al concierto de las naciones y que él iba a abogar porque Cuba volviera a la OEA, verdad lo que no fue bien visto tampoco por los eh, diplomáticos cubanos que posteriormente hablaron con él y le dijeron, a nosotros no nos interesa volver a la OEA, la OEA es el, el, ministro, el ministerio de las colonias en América Latina y eh, esto evidencia un poco el desconocimiento, digamos, que el presidente Zelaya tenía, de cuáles habían sido las eh, condiciones históricas en las que Cuba había sido expulsada. Sin embargo, sí existía esta sensación de que por culpa de Honduras, ya que Honduras lo había sugerido en el año 63, se había retirado a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Por eso, eh, resarcir, digamos, o reparar ese daño para la dignidad nacional y para la historia de nuestro país era algo importante. Y por eso, en esa reunión con, con Hillary Clinton eh, de la OEA en junio del 2019, ¿verdad? o sea, 25 días antes del golpe de Estado, fue un, gol un golpe tan fuerte que por eh, amplia mayoría los países de América Latina aprobaran eh, esa, esa forma de retractarse del Estado cubano de haber pe y, y de pedir disculpas, ¿no? De haber pedido el retiro de Cuba de la OEA. Yo quiero decir, ¿verdad?, que eh, de la administración norteamericana, este personaje, Hillary Clinton, es, eh, bueno, todos lo, la conocemos, solo quiero eh, refrescar la memoria en cuanto a su papel, de representante eh, pues del complejo militar industrial, de los intereses más, eh, más oscuros eh, norteamericanos, verdad fue el principal responsable de la invasión a Libia, fue la que también impulsó la, la guerra contra Siria, eh, la bueno, la, la, el reposicionamiento de Estados Unidos en el Medio Oriente y por supuesto toda esta política de golpes de Estado que también Obama encabezó en América Latina. Y, y lo digo porque el, el, el pleito con nuestra canciller fue casi personal en esa reunión. Y luego ella, en su libro, Hillary Clinton, en su libro de decisiones difíciles, creo que se llama, eh, ella admite que, tuvo, que, que tomó la decisión del golpe de Estado en Honduras porque se estaba pues eh, sentando un precedente sumamente negativo al, eh, al tener un presidente electo por la derecha que se estaba girando hacia la izquierda. Eso, eso básicamente es inédito en la, en la historia de nuestro continente o, o, o muy pocas veces eh, tenemos, no, no recuerdo ahora un ejemplo histórico donde un presidente de la derecha haya girado por posiciones de izquierdas tan radicalmente como lo hizo el presidente Zelaya. Entonces, eh, esa resolución para nosotros es, es, como, es como uno de los detonantes principales para que se acelere el golpe de Estado de Honduras y el apoyo pues del del, del estado profundo norteamericano a este tipo de acciones tan violentas que nos hizo retroceder eh, terriblemente en los avances eh, que se habían tenido del gobierno del presidente Zelaya, pero también en los mínimos avances que se habían tenido en la incipiente democracia del país. Nosotros habíamos salido de dictaduras militares apenas en el año 1982 y fue en los años 80... Eh, digamos la época más represiva que, que, que tuvo el país, la época de los desaparecidos. Recordemos que era la época de la guerra, estaba la URNG en, en Guatemala, estaba el FMLN eh, lo más activo en El Salvador, estaba la Revolución Sandinista en ese momento en el poder en Nicaragua y Honduras en el centro de estos tres países, eh, pues con un, con un movimiento popular eh, sumamente reprimido eh, y, y ese, es, es, así comenzó la democracia en el país. Con un régimen eh, bueno, de la doctrina de seguridad nacional, eh, muy similar al de los países, a las represiones pues, de los otros países en dictadura de América Latina. Y en los años 90, con, con el consenso de Washington, eh, pues lo que comenzó en Honduras fue lo que nosotros llamamos los regímenes neoliberales, ¿verdad? que son peores o iguales que, lo, que las dictaduras militares, ¿verdad? con una fachada democrática. Y esa ha sido la historia de nuestra democracia en nuestro país, y sin embargo había por lo menos votaciones y elecciones, y eh, esto se rompe en el año 2009, apenas menos de 30 años después pues, de, de, de la vuelta a la democracia en el país. Entonces, el golpe de Estado nosotros realmente nos causó un retroceso muy importante en el desarrollo político de Honduras. Gracias, Gilberto. Otra pregunta que te hacen es sobre la formación después o antes, durante el gobierno y en especial después del golpe. ¿Cómo está la izquierda hondureña desde el punto de vista de su organización partidaria y social? Bueno, hay una, hay una característica histórica que debe conocerse. ¿no? Aquí habían organizaciones de izquierda políticos militares en los años 70 y en los años 80 muy pequeñas. Aquí lo que más fuerte hubo en Honduras, a diferencia de en América Latina, fue el movimiento social. Nosotros tuvimos una huelga histórica de trabajadores de la industria de la fruta. Eh, nosotros, como ustedes recordarán, somos eh, de las llamadas repúblicas bananeras, ¿no? Porque eh, hubo industria del banano, así como en Costa Rica, como en Colombia, desde principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, esta industria era básicamente la que mandaba en el país. Entonces, eh, eso, eso condicionó mucho los, los niveles de independencia de Honduras, verdad porque estábamos básicamente bajo la, la dirección de estas eh, empresas eh, fruteras. Dentro de esas empresas fruteras, donde existía la lógica de organización industrial, porque eran obreros industriales, se desarrolló el primer partido comunista o mejor dicho, el segundo, el segundo Partido Comunista de Honduras. El primero es de 1920, que fue bajo la política del Comintern ¿no? y, y el estalinismo que envió emisarios a Centroamérica para fundar los primeros partidos. Eh, el, el otro partido que se funda importante es en el que participa precisamente José Martí, perdón, Farabundo Martí, en el año 29, 30, en El Salvador, y casi todos esos partidos comunistas de Centroamérica se fundan más o menos en la misma época. Eh, pero en 1954 se funda la segunda la segunda versión del Partido Comunista Hondureño con toda la digamos la, la doctrina eh, marxista clásica que logra una importantísima huelga que es la que les da prácticamente todos los derechos a los trabajadores en el país. Yo hago esta referencia porque en una plática que sostuve con el presidente Daniel Ortega después del golpe de estado, eh, una plática privada, el presidente Daniel Ortega me decía. Cuiden ustedes su movimiento social porque los hondureños lograron más avances en derechos a través de las luchas populares que a través de luchas de la izquierda organizada en partidos. Y es cierto, si revisamos la historia de Honduras, teníamos muchos más derechos, muchos trabajadores eh, a partir de las luchas gremiales, huelgas de maestros, luchas estudiantiles, eh, luchas obreras, muchos más conquistas ganadas que lo que tenían los países vecinos a partir incluso de lucha guerrillera, ¿no? bueno, salvo obviamente eh, la toma del poder en, en Nicaragua por parte del, del Frente Sandinista, donde se estableció un, un, un Estado socialista, ¿no? Pero eh, la izquierda hondureña siempre fue como muy dedicada al tema de la organización popular y la organización social, y siempre fue pequeña, no fue muy grande. Eh, muchas de ellas sirvieron de asesores también, muchos de sus cuadros de asesores del presidente Zelaya, y esto también constituyó, pues, uno de sus, eh, de, de sus giros, digamos, ideológicos. Pero después del golpe de Estado, ¿verdad? Como decía un caricaturista, a muchos sectores la conciencia le llegó de golpe, ¿no? Y en el sentido de que después del golpe de Estado, inmediatamente los niveles de conciencia y de debate político e ideológico a nivel masivo, pues, se multiplicaron. Hay tres sectores que constituyen eh, el Frente Nacional de Resistencia Popular, principalmente, hay otros, pero principalmente hay tres sectores, eh, que luego son los que forman el Partido Libertad y Refundación. Uno, el mayoritario, los que vienen del Partido Liberal, que son, apoyan al presidente Zelaya, estamos hablando del 60% de lo que constituyó el partido. El otro... Eh, el sector de los movimientos populares, de los movimientos sociales, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles, etcétera, movimientos indígenas, todas las organizaciones populares que ya estábamos organizados antes del golpe de Estado, desde el año 2003, en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, luego fue el Frente Nacional, o sea, solo cambiamos de Coordinadora a Frente Nacional de Resistencia Popular. Y finalmente un grupo más pequeño, que es el Grupo de la Izquierda Hondureña, que eh, estaba constituido por varios Partidos pequeños, muy, muy, muy pequeños con acciones muy puntuales, ¿verdad? pero muy comprometidos en su momento con la guerra en Centroamérica, con la guerra de liberación de, los, de las guerrillas en Centroamérica y luego pues eh, con, el frente, con el Frente y con el Partido Libertario de Fundación. Eh, la principal influencia es la, de este sector es la influencia ideológica, no la de masas y su capacidad de mover al movimiento popular. Luego del golpe, pues la represión contra los movimientos sociales ha sido tan fuerte. Si ustedes eh, quieren un dato que, que nos recuerde qué tan fuerte ha sido esa represión, recordemos el asesinato de Berta Cáceres, ¿no? Que eh, pues era una de las principales representantes de los movimientos sociales, de los movimientos populares en el país, que un asesinato que aún queda, aún queda en, eh, está en la impunidad, ¿no? Y, y lo digo para que se entienda que los golpes más fuertes se dieron contra el sector social por ser siempre el sector social el más beligerante e importante eh, del país no sé si eso responde la, la pregunta Sí, una cuestión más sobre el tema de la organización de los estados americanos el, alguna persona que te escuchó hablando quedó con la impresión que la responsabilidad principal del golpe de estado fue de hillary clinton y Lembro en la época que había una polémica sobre si Obama como presidente tenía o no control de la situación, información. ¿Qué opinión tienen ustedes hoy sobre el grado de involucramiento de Obama en el golpe? Bueno... Me voy a tener que extender un poco en la pregunta porque tiene que ver con una cuestión eh, norteamericana que yo creo que nos interesa a todos los latinoamericanos conocer, por eso lo voy a expli explicar de la siguiente manera. El, go el gobierno de Carter de 1900, bueno que termina en los años 80, eh, permite de cierta manera la revolución sandinista, no es visto como un gobierno que ya no puede sostener a, a Somoza, que hay una, hay una fuerte oposición organizada, hay un alzamiento popular el sandinista muy fuerte y esto hace que eh, luego la, la derecha norteamericana pues eh, arrecie su política exterior con Reagan. Eh, aquí es donde viene el, el comienzo de esta historia que, que, que voy a tratar de, de, de contar bien para que nos podamos entender, porque esto es la parte estructural de cómo Estados Unidos ha dominado la región. ¿no? Recordemos que Reagan pues entra con una política contrainsurgente, bastante fuerte, eh, muy a, a, al estilo también de la Margaret Thatcher, de, de la introducción del neoliberalismo en el mundo, etc. Y eh, sin embargo, e ese sector eh, norteamericano representa lo más oscuro de la economía norteamericana y lo que más dominó por muchos años hasta la llegada de Trump. Eh, a, al gobierno del país. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero a cinco rubros, partic eh, particularmente de la economía norteamericana, que eh, están vinculados a, a esos capitales que están detrás de Riga. Uno, el narcotráfico, ¿verdad? En esa, en esa época es donde se instala en América Central desde Colombia toda la plataforma de traslado de, de, de la cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. Todos los demás países nos vemos subsumidos a esa, a esa estructura de tráfico de droga Es muy famoso, incluso hay películas, no hasta una película reciente de Tom Cruise que revelan eh, todo la, la, el involucramiento de Estados Unidos para establecer este, este mecanismo de traspaso de drogas. Ahí está metido el, el, el grupo financiero también norteamericano, está metido Wall Street, ¿verdad? Y ahí, ahí habrían dos rubros ya, están metidos las eh, las empresas eh, farmacéuticas, está metida la industria del petróleo, que es, es también la que, hay, la que llevó a la guerra posteriormente, y están metidos los medios de comunicación. Esos son los cinco rubros principales que sostienen también el gobierno de Reagan. ¿Quién era el vicepresidente de Reagan? Bueno, Butch padre, ¿no? A quien le heredan el poder y comienzan las guerras también del petróleo. Lo estoy tratando de hilar por por sector económico más que por, por demócratas y republicanos, porque así no funciona. Luego, ¿quién era, dónde, dónde se instaló la recepción de la cocaína en Estados Unidos? En el estado de Arkansas, que eh, el gobernador, estamos hablando de los años 80 en el gobierno de Reagan, ¿quién era el gobernador del estado de Arkansas? Era eh, Bill, eh, Bill Clinton, ¿sí?, entonces, es, es el mismo grupo económico, es el mismo grupo económico, y hay una especie de sucesión presidencial dentro de ese grupo económico, de Reagan a Bush padre, de Bush padre a Clinton, de Clinton a Bush hijo, de, de, de Bush hijo a, eh, a Obama, pero en realidad a Hillary Clinton como sector económico, ¿no? Entonces, yo quiero que entiendan que esa es la misma línea que por más de 25 años controló Estados Unidos, por eso Trump rompe con toda esa. Con, toda esa, digamos, con todo ese grupo económico y representa otros intereses, no necesariamente mejores, pero por lo menos diferentes a los que representa Obama. Entonces, eh, Hillary actuó más eh, en función de, de la representación de esos sectores, ¿verdad? De, esas, de esas transnacionales, por eso la invasión a Libia, que tiene que ver con los capitales del petróleo, por eso la invasión a Medio Oriente, que también tiene que ver con el tema del petróleo, y eh, en el caso de Honduras tiene que ver con el control de la estructura del narcotráfico en la región, ¿verdad? Obama dio varias declaraciones con respecto al golpe. Dijo, primero lo condenó, ¿verdad? Obama públicamente condenó el golpe. Estados Unidos votó en contra del golpe de Estado. Luego eh, dijo que él no tenía un botón mágico para regresar al presidente Zelaya al, al país, ¿no? Pero luego se entiende que estaba en pleno conocimiento, pero que quien manejaba realmente la política exterior norteamericana, sobre todo la del Departamento de Estado, era Hillary Clinton. Por eso nos centramos siempre dentro de esa figura. Pero yo quiero bueno, que entendamos ¿no? que no, no se trata de personas, se trata de sectores económicos que traducen su política a través de Hillary Clinton. Y ese sector económico son esos cinco rubros de los que he hablado. El narcotráfico, el sector financiero, las petroleras, los medios de comunicación masivos en Estados Unidos y eh, las farmacéuticas como principales ejes, ¿verdad? De, de, de la política durante todos esos 25 años de gobiernos demócratas y republicanos. Perfecto. Una otra cuestión dice respecto al papel de la iglesia. Acá en Brasil y en otros sitios hay una polémica muy fuerte sobre el rol de las iglesias eh, pentecostales o fundamentalistas o evangélicas de origen americano. Y hay una polémica también dentro de la iglesia católica, hay enfrentamientos de estas iglesias con sectores afrodescendientes. ¿Cómo es este tema del involucramiento político de la iglesia en la política hondureña desde el gobierno Zelaya hasta hoy? ¿Se puede hablar de la iglesia como, o de las iglesias como un factor político? ¿Y qué, qué, qué se puede decir al respecto? Bien, yo hace mucho tiempo escribí un artículo eh, sobre el tema. Bueno, hemos escrito varias veces sobre el tema, porque primero habría que diferenciar eh, las cúpulas de las iglesias evangélicas y católicas y las bases. ¿no? Muchas de las bases estuvieron en contra del golpe de Estado, se movilizaron en co eh, contra el golpe, y las cúpulas de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, pues estuvieron en, en apoyo, en favor. Es más, quiero confesar cierta ingenuidad de mi parte, yo, yo soy ateo nunca, bueno mis dos papás son comunistas mi mamá y mi papá, que mi papá ya falleció pero los dos se conocieron dentro del movimiento estudiantil y los dos venían del partido comunista, entonces yo, yo soy ateo yo no tuve nunca una formación religiosa en mi casa, pues era eh, es, fui formado como ateo aunque no quiera, pues no no, no, no, no creía en Dios porque no me formaron creyendo en Dios y eh, no tuve opción. Y lo que quiero decir con esto es que eh, la primera, el, el, el, el domingo que el presidente Zelaya, una semana después del golpe de estado, el presidente Zelaya intenta aterrizar en el, en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa. Y eh, en la mañana, cuando se anuncia que va a venir el avión, hay una cadena nacional donde aparece el cardenal. Oscar Andrés Rodríguez, el principal representante de la Iglesia Católica en cadena nacional por radio y televisión, pidiéndole expresamente al presidente Zelaya que no regrese al país porque su regreso va a representar un baño de sangre para la población. Así, o sea, eh, y, y quiero confesar mi ingenuidad porque cuando yo vi al cardenal en cadena nacional realmente pensé que iba a llamar a una especie de mensaje de reconciliación, digo, porque es representante verdad de, de, de, de la espiritualidad no o cristiana o, o católica en el país, y me sorprendió muchísimo, eh, a pesar de yo ser ateo, me sorprendió muchísimo que su mensaje fuera político, fuera en acompañamiento estricto a la dictadura. Y eh, bueno, ellos fueron los principales en, en señalar a Chávez como el gran responsable, del desastre del gobierno del presidente Laya, que no era ningún desastre, un gobierno con excelentes cifras macroeconómicas, con un desarrollo, con una distribución de la riqueza extraordinaria, en relación a lo que había sido la historia del país, con una disminución de la pobreza, como nunca se había visto, con una disminución de la extrema pobreza, también muy grande. Es decir, eh, todo fue una campaña que acompañó principalmente la cúpula de la Iglesia Católica y la Iglesia Angélica. Nosotros somos como países muy desarrollados tenemos mucha influencia de las iglesias evangélicas y hay muchas emisoras, eh, eh, medios de comunicación en la televisión que tienen canales de, de las iglesias directamente y su papel fue el de convencer de que todo este fenómeno que se estaba dando en Honduras era una influencia del marxismo ateo, eh, del castrochavismo, ¿no? Y de toda esa campaña pues, se monta tradicionalmente contra las organizaciones y movimientos de izquierda en América Latina. Sí fue un papel muy determinante. Estamos hablando de una, de una población que es religiosa en un 96%. Es, es, es, son personas que pertenecen a iglesias en nuestro país. Y por supuesto su influencia fue bastante negativa. Una cosa sobre el proceso después del golpe. El, el, el, hubo elecciones. ¿Y qué pasó en estas elecciones y en las siguientes? Muy bien, el, el, el, aquí quiero, aquí voy a agregar algunos datos que van a respaldar nuevamente la tesis de lo, de lo que pasa con la estructura económica en la región y con el poder norteamericano. Nosotros eh, teníamos elecciones ese año, en noviembre de ese año se realizan las elecciones. El Partido Liberal lleva un candidato que eh, es un candidato que ha apoyado al presidente Zelaya. Eh, sin embargo, es un candidato que no condena el golpe de Estado y, por tanto, el Partido Liberal no lo apoya, deja de apoyarlo. El Partido Liberal masivamente condenó el golpe de Estado, por pues una amplia mayoría. Y la resistencia, el Frente Nacional de Resistencia Popular decide retirarse de las elecciones. Eh, no, no, o sea, condenar el proceso electoral en medio de una dictadura militar, ¿verdad?, con fachada civil o una dictadura cívico-militar, pues, y eh, pues toma el poder, eh, gana las elecciones eh, Porfirio Lobo. Básicamente los centros electorales del país eh, estaban vacíos, sin embargo fueron reportadas como las elecciones más votadas de la historia de Honduras. Eh, gana Porfirio Lobo, eh, más o menos, en, en, en, él recibe el poder el 27 de enero del 2010 y el día 29 de enero llega al país un asesor en seguridad que ustedes no me van a creer quién es eh, ironizo obviamente nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez estamos hablando de menos de una semana después llega a asesorar la política de seguridad nacional Álvaro Uribe Vélez y se instala en el país la industria del sicariato ¿verdad? a propósito de que ahorita por lo menos está preso en su casa ¿verdad? algo que nos alegra mucho eh, yo lo que quiero de destacar aquí es la eh, es la la confabulación de esos capitales eh, del narcotráfico que representa Uribe, que por cierto, también dicho sea de paso, son capitales eh, sionistas, eh, muchos de los capitales que operan en, en, en, en Colombia, o como de las fuerzas extractivas que, de las mineras que hay en Honduras, eh, que son capitales supuestamente canadienses, pero en realidad son capitales sionistas, eh, que también operan en Honduras, Estaban presentes y tutelando permanentemente el golpe de Estado. El Mossad también se hizo presente eh, para apoyar a la Policía Nacional para todo lo que era la, pues, eh, la, revol la revolución que se estaba dando en las calles ¿no? a nivel popular. Entonces, aquí operaron los grandes poderes para garantizar que el golpe de Estado fuera, fuera un éxito. ¿Qué ocurrió? Bueno, el, pre el presidente Porfirio Lobo se vincula eh, ampliamente con los capitales del narcotráfico hoy su hijo mayor está preso en Estados Unidos por eh, traficar drogas hacia Estados Unidos. El hijo mayor de Porfirio Lowe, eh, su hermano, también ha sido señalado por ser parte también de, de carteles de narcotráfico. Y eh, su esposa, pero ya por actos de corrupción, acaba de salir presa. O sea, le acaban de dar un indulto en realidad por, eh, por haber sido un, un, un, un gobierno de saqueo. Pero lo que quiero destacar nuevamente es que nosotros nos estamos enfrentando a capitales que son muchísimo más grandes que los capitales nacionales, incluso, eh, que es el capital del narcotráfico que tiene muchísima influencia en la región, ¿verdad? Y que ponen y quitan presidentes eh, en contubernio o en alineamiento pleno con la política exterior norteamericana. Usted en el principio ha hablado mucho de Zelaya como persona, que, te, que tuvo una evolución sorprendente. ¿Qué pasó con él después del golpe? O sea, ¿qué rol él juzga hoy en la política? ¿Está involucrado en qué tipo de actividades? ¿Qué, qué actitudes ha tomado? O sea, ¿cómo, cómo tú miras y cómo, qué puedes nos decir sobre su rol? Después del golpe hasta hoy. Bueno, personal, bueno, personalmente quisiera destacar algunas cualidades muy interesantes del presidente Zelaya. Eh, desde su juventud fue como una figura de, de rebeldía, digamos. De rebeldía muy a lo burgués, ¿no? De andar en una moto, de, de tener como eh, una presentación, digamos, bastante despreocupada. Eh, era como... Un muchacho rebelde, digamos. Pero cuando ya incursiona en política, tiene algunos elementos que yo creo que es bien importante destacar. Por ejemplo, cuando se descubre que en Honduras hay bases militares de la contrarrevolución nicaragüense, él es el único diputado en medio de la doctrina de seguridad nacional, siendo diputado del Partido Liberal, que denuncia la presencia del de, eh, ejército extranjero en nuestro país. Y eso le valió mucha, mucha crítica, eso le valió mucho mucha marginamiento entre su propio partido por tomarse eh, el atrevimiento, digamos, de denunciar el papel que estaban jugando aquí los norteamericanos y la tropa extranjera en contra de la revolución. Pero además, él cuenta, aún no, no siendo diputado, que cuando se entera en 1980 que va a llegar Fidel Castro, a, a Nicaragua a conmemorar el primer año de la revolución sandinista pues en su toma su equipaje y se va con su hermano a escuchar a Fidel Castro directamente ¿verdad? y esto por cierto es una historia que él tiene que él le cuenta directamente a Fidel eh, unos meses antes del golpe ¿no? cómo lo fue a ver ¿verdad? presencialmente entonces era una, es un personaje muy extraño ¿no? porque viniendo de la derecha viniendo del interior del país tampoco viene de la ciudad eh tiene ese como esas inquietudes, ¿verdad? Por la izquierda. Eh, en, ahora él es el principal dirigente de la izquierda hondureña, ¿verdad? Él es, es el coordinador general del Partido Libertad y Refundación, así como fue coordinador general del Frente Nacional de Resistencia Popular en el exilio. Eh, es la figura más importante de la, de, la, de, la, de la historia en la izquierda de Honduras, ¿verdad? Es un símbolo latinoamericano por... por por lo que ocurrió con el golpe de Estado, pero también porque ahora es el que permanentemente se manifiesta en favor de la revolución bolivariana, el que comprende, ¿verdad?, por, por experiencia propia, pero también por su inteligencia y sus capacidades, eh, cómo funciona la política exterior norteamericana en nuestro hemisferio, eh, eh, apoya a todos los procesos revolucionarios, tiene un afecto muy particular por Cuba y un agradecimiento eterno por toda la solidaridad que recibió por todos los procesos eh, de la izquierda de América Latina y, y siempre se burla de sí mismo diciendo, bueno, yo en la derecha tenía todo tenía derecho, tenía, tenía poder, tenía eh, en la derecha tenía todo solo me vine a la izquierda y golpe el Estado, resistencia, persecución y él se ríe, ¿no? porque es una, es una realidad pero él sabe que lo hace porque está ahora del lado de la justicia, del lado de los pueblos, del lado de la historia sobre todo eh, y es interesante cómo, después de haber alcanzado el éxito, digamos, en la, ma en la primera magistratura política del país, cómo eh, pues renunció a todo eso, porque hay una renuncia en él, ¿verdad?, por el cambio en el país y luego por estar en la izquierda. Es, es un personaje inevitable el presidente Zelaya. Yo siempre lo he dicho, eh, si van a haber cambios en el país, eh, no se pueden pensar esos cambios, por lo menos en estos años, eh, sin la presencia, la dirección, o el apoyo del presidente Zelaya eh, en esos en esos movimientos de cambio. Gracias. Hay dos otras cuestiones sobre política internacional. Una sobre si hubo solidaridad en Europa. Cuando hubo el golpe y al otra si hubo solidaridad entre sectores políticos de Estados Unidos que no estuvieran en el gobierno. Porque hablamos mucho acá de Obama, de Hillary Clinton, pero en la sociedad de Estados Unidos, si hubo solidaridad y si hubo solidaridad político social en Europa. Bueno, este tipo de fenómenos por el año, sobre todo por el año 2009, eh, impactaron mucho a nivel internacional. Yo diría que la mayor de las solidaridades la recibimos primero, bueno, lo primero del presidente Chávez presidente Chávez instaló una, una reunión de la OEA en menos de, de 48 horas, ¿verdad? La, la diplomacia cubana y venezolana en aquel momento, eh, bueno, en, en acuerdo con, con Brasil, que estaba en ese momento el presidente Lula, eh, con Evo, con Nicaragua, es decir, con toda la... Era el momento más importante de la izquierda latinoamericana, eh, pero principalmente Chávez, ¿verdad?, y Fidel... En ese momento articularon toda una, una movilización. Digo primero esto porque eh, es lo que tenemos de respuesta de Europa o lo que tenemos de respuesta de Estados Unidos se da gracias a esa presión primero de los gobiernos de izquierda latinoamericano. Pero en Estados Unidos en realidad la solidaridad vino sobre todo de organizaciones sociales. Lo mismo en Europa. Vino de sindicatos, vino de, de organizaciones eh, no de partidos de izquierda. Eh, los partidos de izquierda europeos siempre fueron como distantes, bueno, no teníamos ninguna relación con ellos, ¿verdad? No, no había ninguna articulación. El Partido Liberal no formaba parte del Foro de Sao Paulo, yo creo que eso hubiera sido una, una diferencia importante, pero, bueno, no podía, pues, el Partido Liberal estaba alineado con todos esos cónclaves de derecha a nivel internacional, eh, y fue, y fue fundamentalmente tanto de Europa como de Estados Unidos, de iglesias, eh, de, de iglesias protestantes, pero en el sentido protestante de verdad. Y también de, de movimientos y organizaciones sociales, pero no de partidos políticos, ni de Europa ni de Estados Unidos. Otra cuestión que no tiene que ver directamente con el golpe, pero hay una curiosidad. Y una persona sobre cómo está el tema del COVID-19 en Honduras hoy. Bueno, eh, con, tan, con, digamos, con tanto neoliberalismo, pues hay un desmantelamiento del sistema público de salud. no Es bastante fuerte la desatención eh, que hay en los centros eh, de salud del país. Eh, estamos hablando de que las cifras oficiales hablan de 1.500 muertos. Y las cifras de la Asociación Nacional de Funerarias hablan de 4.500. En realidad, eh, nosotros vimos cómo en febrero el gobierno aprovechó, el régimen que nosotros vivimos aprovechó el coronavirus para hacer gestión de fondos a nivel internacional. Y nos llamó rápido a cuarentena, creo que fue la única buena medida que tomó. Y... Eh, pues hay mucha corrupción con estos fondos gestionados que han, han incrementado mucho la deuda externa de nuestro país, pero que no se ha traducido en mejores situaciones en los hospitales, donde hay deficiencia de medicamentos, no hay pago a muchos, a muchos médicos y enfermeras, eh, no hay atención económica para todos los eh, demás sectores afectados por la crisis en el país. Es decir, el COVID no ha avanzado tanto, eh, ha, ha causado problemas, por supuesto, pero donde más estamos sufriéndolo es a nivel de los compromisos financieros que el gobierno asumió y que no se tradujeron en el fortalecimiento del sector salud de, eh, en Honduras. Y yo creo que estamos llegando al final, pero antes una o dos preguntas más. Sí. Eh, una pregunta es sobre si ustedes ven la posibilidad en el futuro cercano de regresar a la presidencia. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que es muy bien que nos respondamos como latinoamericanos. Yo creo que volvimos, o sea, hubo un ciclo en América Latina hace 20 años donde se agotó la partidocracia. Y recordamos los alzamientos populares en Ecuador, eh, bueno, cómo estaba fortalecido el movimiento popular en, en, en Brasil, ustedes lo recuerdan, ¿no? Cómo habían grandes movilizaciones. Eh, lo del corralito financiero en, en, en Argentina, que también hizo un golpe muy duro a la a la partidocracia tradicional. Eh, ¿Cuál es el otro que siempre ponemos como ejemplo? Ah, Bolivia, por supuesto. Bolivia con lo de la Guerra del Agua, 2003, 2005, ¿no? Eh, todo el agotamiento de la partidocracia. Luego vienen los el ciclo de, de, de, de, de, de los gobiernos progresistas y luego viene un nuevo, este nuevo, este nuevo, que yo pienso que tenemos, este nuevo momento que yo pienso que tenemos que caracterizar que tiene que ver con, eh, gol con golpes de Estado, con fraudes electorales, con fuertes campañas mediáticas de desprestigio, eh, con muchos mecanismos que, que, le juegan, o sea, que juegan en contra de las posibilidades democráticas. Lo estamos viendo en Bolivia, ¿verdad? En Bolivia no hay una posibilidad de volver simplemente por la vía democrática al poder. Es, es una opinión, es una opinión. Lo que más deseamos nosotros es que se permita la apertura democrática es que las fuerzas de izquierda logren tomar el poder por, por la vía pacífica, eh, que se respeten los resultados electorales. Sin embargo, no creemos que el imperialismo permita eso. Creo que lo vimos en el año 2013 en Honduras con el fraude. Creo que lo vimos en el año 2017 nuevamente con otro fraude que además eh, estuvo acompañado de muchísima represión en las calles, 43 asesinatos políticos, eh, eh, o sea, hay, hay una voluntad de no volver sol, a soltar gobiernos de izquierda en la región. Y ustedes dirán, bueno, pero sí volvió eh, la izquierda, digamos, a Argentina y volvió la izquierda a México. Bueno, pero ¿qué izquierda volvió? Entonces, sin demeritar los esfuerzos, las capacidades, la voluntad del pueblo, que es muy positivo que esté Andrés Manuel López Obrador en México, que lo preferimos mil veces al PRI y al PAN, que es muy positivo que esté Fernández en en, en, en Argentina, que lo preferimos pues, a, los, a, los sectores, a los otros sectores de derecha, sin embargo ya con unas limitaciones y con unas capacidades de acción eh, diferentes a las que tuvieron en el ciclo anterior los gobiernos latinoamericanos entonces eh, lo mismo está pasando en Honduras en Honduras hay una mayoría una amplia mayoría a la izquierda eh, que puede votar, que puede hacer ganar a, a, al candidato que la izquierda proponga o a la candidata que la izquierda proponga Espero que eh, vamos a volver a vivir fenómenos del fraude, me parece a mí, si no logramos compensar esa estrategia democrática con otro elemento que yo quiero incluso trasladar de buena fe, con, con mucho cariño a todos los, los pueblos latinoamericanos. Si la estrategia electoral no está acompañada de una fuerza popular movilizadora, muy difícilmente van a ser respetados los resultados electorales. Eh, yo les digo a los hermanos bolivianos, si no son capaces de hacer paros nacionales como el que hicieron esta semana, ¿verdad? de mantenerlos, de hacer crecer el respaldo, es decir, de que hay un componente de fuerza, de que hay un componente de, eh, de coerción pues, popular que acompaña la victoria electoral, veo muy difícil que los gobiernos latinoamericanos puedan volver al poder por la vía democrática electoral. Perfecto. Y una última, creo, cuestión que no tiene que ver con Honduras, entonces también usted se sienta a voluntad, si, si quieres o no, contestar. Acá en Brasil hay mucha duda, mucho interés, mucha desinformación sobre qué pasa en Nicaragua. Y usted está ahí cerca. ¿Qué puedes nos contar sobre Nicaragua hoy? Bueno, yo soy un defensor del gobierno del, del Frente Sandinista. Quiero decirles que personalmente soy testigo. Viví seis meses ahí después del golpe de Estado, gracias a la solidaridad del, del presidente Daniel Ortega pues, con los exiliados en ese momento. Pues yo tenía mucha persecución, tuve que salir del país por un tiempo, luego regresé eh, y, y viví el sistema social nicaragüense. Eh, bueno, los 16 años de gobierno liberal, ¿verdad? Hicieron retroceder a ese país de una manera extraordinaria. Todas las conquistas sociales se sumergieron en el neoliberalismo explotador, excluyente, desmantelaron todo el sistema social que había dejado la revolución, que como ellos lo, lo, lo, lo llamaron después, cuando retomaron el poder por la vía democrática, eh, lo llamaron la, la, el proceso de recuperación de derechos. Hoy, Nicaragua es... Eh, de los países menos desiguales de América Latina. Hoy Nicaragua produce el 90% de sus alimentos. Eh, hoy Nicaragua tiene un, eh, es, es eh, reconocido por Naciones Unidas como el cuarto país con mayor participación de las mujeres en sus funciones públicas eh, y políticas eh, Hoy, bueno, los, los, eh, los procesos electorales que ha ganado el presidente Daniel Ortega los ha ido ganando cada vez por mayor diferencia electoral, ¿verdad? Con mucho apoyo popular. Y lo que vimos el 19 de abril de hace dos años, eh, en, a ver, lo del año pasado, hace dos años, no, el año pasado, en, en Nicaragua, fue claramente una, un intento de golpe de Estado promovido por los sectores eh, de la ultraderecha, ¿verdad? Y de, y de Estados Unidos. Y a nosotros, bueno, a nosotros la realidad nicaragüense nos toca de manera inmediata. Nosotros tenemos la frontera más grande con, con Nicaragua al sur. Ya hemos tenido conflictos eh, por el tema de la contrarrevolución nicaragüense. Pero además quiero decir, ¿verdad? Que los hondureños que viven en frontera son testigos de ese desarrollo del que hablamos porque eh, muchísimos de ellos tenían que cruzar la frontera para eh, irse a tratar gratuitamente a, a los centros eh, de atención de salud pública de Nicaragua porque en Honduras no hay medicinas en los hospitales. Entonces, eh, los nicaragüenses incluso en determinado momento se vieron forzados a pedir una especie de visa o permiso a los hondureños porque ya estaban atendiendo decenas de miles de hondureños en su sistema de salud. Eh, un hondureño llegaba a Nicaragua, se metía a un hospital con un, por un tratamiento y era inmediatamente atendido. Ni siquiera le pedían una tarjeta de identidad ni nada. O sea, Es un sistema de salud pública bastante universal, bastante completo. Y tuvieron que regularlo porque ya eran demasiados los hondureños que viajaban allá. Otros, otra, otra gran cantidad viaja, viajan todavía al día de hoy, los fines de semana. Es un viaje de. Depende de donde estés en el país, pero pues, digamos, desde la capital son siete horas nada más para tener una, una maestría, digamos, en una universidad pública nicaragüense, porque te sale más barato estudiar una maestría en una universidad allá que, que, que estudiar en Honduras. Es decir, su sistema de educación, de salud pública, es un país sumamente seguro también, de los más seguros de América Latina. No hay delincuencia, no hay mayor delincuencia, no hay maras como lo hay en Honduras, Guatemala y El Salvador, por ejemplo. Entonces, eh, si lo vemos en términos relativos, eh, Nicaragua tiene mucho que, que ofrecer, digamos, y que aportar a los mecanismos de desarrollo y de distribución de la riqueza social, eh, por lo menos como ejemplo en América Latina. Ok. Mira, gracias, Gilberto. Eh, quedamos acá. Muchas preguntas que se hicieron, usted las, las contestó todas. Quería te agradecer mucho en nombre del Centro Cultural Esperanza Vermelha, que es Esperanza Roja, y te, te pido que hable lo que quiera ahora a título de despedida, de conclusión, como quiera. Bueno, decirles que estamos eh, por iniciar nuevamente un proceso electoral en el país en eh, el, el, el marzo de, del año que viene son las elecciones internas y primarias y en noviembre nuevamente las generales el partido Libertad y Refundación tiene todas las eh, la oportunidad de volver a ganar las elecciones pero esta vez lo vamos a hacer así como lo he aconsejado acompañado de un alzamiento popular electoral, es decir, estamos convocando al pueblo a las calles no solamente para que vote y acompañe las elecciones sino también para que proteste se tome las calles de manera alzada y lo mismo le recomendamos a los compañeros de Bolivia que van a un proceso electoral ahora la única forma de revertir estas dictaduras que nos han impuesto los norteamericanos es a, es a partir de la participación activa del pueblo movilizado en protesta y defendiendo sus derechos quiero agradecerles eh, por esta oportunidad, me alegra volver a verte eh, siempre, bueno, personalmente no sé si te lo expresé alguna vez eh, ha sido un gran referente eh, para mí, eh, desde que te conocí en el Foro de Sao Paulo, le doy seguimiento siempre a tus publicaciones y a tu trabajo y, y te admiro mucho y te agradezco esta oportunidad que nos has dado de expresar lo que está pasando en nuestro país. Perfecto, yo que agradezco a usted y si por acaso encuentras a Zelaya, un abrazo. Claro, por supuesto, yo te los saludo. Perfecto, gracias, buenas tardes.